¿Qué fue? 連<笑> a え プラント、A プラント。A プラント。 Help me. Ok, ok, ok. Thank you. Pandal? バンドル? Pandal? うち消え PO 部もう政治。 ん、 ここ B B 噛む B。 大丈夫はい。 <笑><笑>あ、 B1 の正解。ビーフォ、ビーフォ 分1 ここ の子もずっと同じと動いてるんだよ<笑> この だ、<笑> <一緒に行こう。笑> <いや、もうスパイク見てた方がいいかもしれない。笑> <ナイス。笑> オッケー、<笑> う。<笑> <笑>これ。こことここに… <ここ向いてる。ナイストライク>。<笑> 絶対 豪く 30。 邪魔めっちゃ。 呼ば。ドア 1 <笑> <大丈夫ぞ。カバーできない。笑> ちょっと 白<笑> あ、 あ、まけた。2人 <笑> 引い<笑> <笑>うん。あ、 それは強いあ、 早いかっ いい ませんチェルと明治でした<笑> <うん。咳> どこ<笑> <右頃見ると。笑> 出<笑> これ<笑> どこ <笑>どこ。<笑> 今日<笑> <パラナイアで? ん>? <笑> <結構分かんないけど、ミッドに入れと? 笑> <みたい。笑> で。2。<笑> 神業。 Carajes, por favor, ¿cómo? Ah, ¿todemos? ¿Todemos? ¿Cómo? ほんまに1 あと 1 どうあれ ずっと。 ずっとずっとやってるかもしれないけど<笑> そう<笑> Pero, you are yo, yo, Ah, yo, yo, yo, yo, yo, ¿qué ¿qué? ¿qué? オンティニク。 どこのサンフォート? なんか。 うんしょみたい 2 3 <笑>あ、どうぞ。どうぞ。あ、ちょっと 5人。 よろしくお願いします. Nice to meet chicos? Yo soy de Japón. you de Japón? ¿Estás from Japan. de Japón? ¿Estás Japón? ¿Estás de Japón? de Mm? One more, please. Punichua. Oh, oh, ah, Philippine oh. I'm from Korea. Really? Korea. <clears throat> Korea. Why? Korea saba is separate from Japanese. Japan saba. Yes. Mm -hmm. コリア <laughs> 5 A new can be used as mm, a new greetings. greetings, I mean, greetings. Yeah, you can use it. A new hassle anytime. Okay. Where are you laughing? Lapping. Love. Talking. ah, ¿rara? Okay. Eh, <laughs> ¿You guys know how to speak English? Uh, I speak English a little. Okay.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 5% so, な壊れる。オッケー、サンキュー。डियर、ウェントハウトゥノウハウトゥスピークイン okay, you. ah, you know? I'm not sure. Mm, may maybe can hear but can't speak English. But they can understand simple English, same as Japanese so me on this. <laughs> <Satin lang. laughs> Damn. Oh my god, 157. to say anything. to say anything. say So we can understand. Thank you. Yeah. Thank okay, we we <coughs> <sage. coughs> so, you. don't you. Okay, you. we So, ¡Ay! ¡Qué pinta Tokyo Server, no es cierto? Invite qué? ¿Es más rápido? ¿Por qué? ¿Por ホワイト ミト<笑><笑><笑><笑> Es que un poco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Usualmente, yo tú no te a 76 un pinko. ¿Qué Mito, eh, a la verdad, Mito, me toma. Mito, me Mito, me toma. Mito, <笑><笑><笑> <俺、みんなバンドローかんの? 笑> <俺、みんなバンドローかんの? 笑> ない ほぼ死んだ ¿Qué es que es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que ¡Oh, la diana! ¡Oh, la diana! ¡Oh, la diana! ¡Oh, la diana! pacta no no no Nice try. ¿Qué es lo ¿Qué es Uh, eh, tú, ¿qué me dio? ¿Qué me ¿Qué me ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué わ、なるほど。あれ キャリー… <笑> <えーと>、<笑> 2 2人。 挟ま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 Bos, bawas, Bos, bawas. So... no, no, no, no, no, no, no, no, ah no, no, no, no, Ah, es lo que es lo que ¿Y 2 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me dan salón? Sí. ¿Me da skin, Sí. ¿Me da salón? Sí. ¿Me da me ah ya te peta thank you, thank you. Ich, おえふと<笑> うん、あと 30秒。 と10秒。<笑> <笑>めっちゃ適当に置い 向こう Heaven, heaven, One heaven. Oh, oh, to? Saving, saving. Mm -hmm. Can -can <coughs> ちょっと。買い物するものうん。 tú no puedes tocar eso, ¿verdad? qué? ¿por qué? qué? ¿por qué? qué? qué? qué? qué? ¿Qué bueno <practise> <fvoir> <Droga trader>. <Adjustables> No, no, no, no, no. ¿Qué fue? ¿Qué fue?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 もうおい、おい、 ¡Spaik, ah, spike, spike! ¡Es como un machito! ¡Es como un machito! ¡Es como un machito! ¡Es como un machito! さすがにA多いかな、B? だ、ロン、ドン、ドン。ナイス。ちょっと。ナイス。甲子あの、か。<笑> Uy, ka, Ayaw, puta! ¡Piso, mo ¿no?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 Ojo, chut. No, no, no, One hell, one health, one health, one health. ¿no? Ah, No No, no, no, no. No, es eso? es es トノスも置く残り 1名。 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! box. mío! ¡Dios mío!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 yan es eso? ¿Qué es dito yan, es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué spike code ¿Qué es eso? es es No, no, no. No, voy si no, no está ¿qué está bien? ¿Qué está ¿Qué está bien? ¿Qué está WA. WA. ¿Qué Cheap WA. ¿Qué ¿Qué それ B。P。やり。<笑> Gracias por I go to bed. Good night. Good a a ah Good night, I mean. Good night. Oh, yes, nice game. Oh.